El delirio de España. ¿Has oído hablar del delirio de España? España es un delirio. Es una película. Es un cuento. Es una historia. Historia de España. A los niños, los niños no saben que están en España ni nada. No te vayas a perder. Ah, coño. Los niños no saben dónde están cuando son pequeños, los meten en el colegio por cojones, los ponen en posición de sí, primera orden que le dan a los perros para entrenarlos, los tienen ahí un montón de horas y les enseñan la historia de España. Es una historia, es un cuento, es un cuento. No se sabe si pasó o no, eso vende de comprobarlo, tú si es verdad, son leyendas de España. Isabel es la Católica, Cristóbal Colón, son cuentecitos que van metiendo en el niño la idea de que existe una cosa que se llama España y él está dentro. Pero, ¿tú ves aquí España? ¿Dónde está España? ¿Sabes? O sea, lo veo árbol, veo arena, pero España, España está en mi cabeza. Si sí quiero que esté en mi cabeza, pero no puedo sacarla. Lo que pasa es que nos lo han metido desde pequeños. España, España. España. Historia de España. Geografía de España, Andalucía, el mapa con dibujitos. Eh, España es un delirio introducido en la mente de los niños inocentes con dibujitos de mapas geográficos con colorines. A mí me gustaba el de colorines de Andalucía, Cataluña. Te ponen un dibujito y tú crees que estás dentro de ese dibujito, pero tú eso no lo puedes percibir por tu sentido físico corporal. Y, entonces, y luego te cuentan las historias de España y luego además vas a casa, pones en la tele y salen hablando de España y del rey de España y te crees que hay un tío que es un rey y tú eres plebeyo. Te han metido en una historia de reyes, príncipes y princesas pero en posición plebeyo. Claro, te han contado la historia de ellos y te han puesto de mi de pelagatos. Voy a hacer una parada, va a hacer una parada. El único rey que hay, el único rey que hay es el rey mono. El rey en España está el rey de España, pero afortunadamente en el estado diferente de la playa. Aquí funcionamos por más allá de la política, estamos en la pelagática. El paso siguiente a la política. La política que sale por la tele, somos unos pelagatos, pero aquí ahora. Somos los protagonistas y tenemos el poder aquí, ahora. Pedimos un cigarrito por no? ahí. Tienes el poder de pedir un cigarro. A lo que bueno. Polimonarquía democrática. En el Estado es diferente de la playa. El sistema pelagático ático que funciona es que todos son dioses, diosas, reyes, reinas o superhéroes. Es una polimonarquía democrática. Todos somos reyes, reinas, dioses, cuando te pones el cargo que quieras y ahora tú, democráticamente, haces caso, obedeces las órdenes del rey y la reina, del dios y la diosa, que te guste más. Entonces, polimonarquía democrática. Este es el sistema pelagático dentro del estado diferente de la playa. Vale.